Hola, en este tutorial voy a explicarles eh, cómo usar dos herramientas para realizar eh, videoconferencias. En particular, teniendo en cuenta, bueno, este momento por el que estamos atravesando, en el que a veces necesitamos entablar reuniones con personas y nos vemos imposibilitados por lo que está suce sucediendo con, con la pandemia. Vamos a ver dos herramientas. Eh, una es privativa y la otra está basada en software libre para que tengan, bueno, dos opciones. Y he eh, seleccionado dos herramientas que son eh, un tanto conocidas, pero no son masivamente conocidas, por lo que eh, los servidores de estas dos herramientas están un poco más, digamos, liberados si los comparamos con otros servicios mucho más conocidos aún y que están un poco eh, colapsados. La primera herramienta que vamos a ver es Hangouts de Google. Es una herramienta que era antes un poco más conocida, después ha caído un poco en el desuso y bueno, para, esto, para estos tiempos nos es bastante útil. Para usar Hangouts de Google lo que vamos a necesitar es tener una cuenta de Google, que son las, los correos que terminan en gmail.com. Es lo único que vamos a necesitar, tanto nosotros como todos aquellos que quieran reunirse o unirse a la, a la videoconferencia. Para usar Hangouts es muy sencillo, voy a tratar de explicarlo de la forma más fácil. Si bien hay muchas opciones y muchas funcionalidades, voy a intentar ir a lo básico para aquellas personas que necesiten eh, entablar una reunión entre varias personas mediada por tecnología. Para Hangouts lo que vamos a hacer es abrir un navegador. Las dos herramientas que vamos a ver las voy a mostrar cómo usarlas desde la compu. Se pueden usar desde el teléfono móvil, instalando aplicaciones especiales para ello, pero yo lo voy a simplificar y lo voy a usar simplemente desde la compu. Eh, por supuesto, la computadora van a, van a necesitar tener algún micrófono. Hoy por hoy todas las notebooks eh, ya vienen con micrófono y una cámara integrada, por lo que en principio no van a tener ningún tipo de inconveniente. Abrimos el navegador y nos dirigimos a la página hangouts.google.com como lo ven en pantalla y le damos enter si nosotros ya tenemos iniciada nuestra sesión de Google nos va a llevar directamente al, a la plataforma de Hangouts si aún no hemos iniciado sesión nos va a pedir que antes justamente iniciemos sesión de Gmail para iniciar la videollamada existen varias formas. Yo voy a explicar la forma también más sencilla de todas, que es compartiendo un link. Eh, para hacer esto, Hangouts nos permite crear un, iniciar la videoconferencia y generar un link que luego podremos enviar ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por la vía que nosotros eh, nos quede más cómoda para que la gente simplemente tenga que hacer clic en ese link que recibe y automáticamente ya pueda estar unida a nuestra, a nuestra videoconferencia. Siempre, reitero, eh, les va a pedir a, los, a las demás personas que asistan que inicien sesión con su cuenta de Google. ¿eh? Ese es un requerimiento eh, que no se puede... Es imprescindible. ¿eh? Tienen que tener siempre una cuenta de Google. Eh, para hacer esto, lo que vamos a hacer es presionar el botón videollamada. Me van a ver a mí ahora en pantalla. Y el navegador les va a preguntar si quieren permitir que Hangouts pueda acceder al micrófono y a la cámara. Le pongo que sí que permitir a las dos cosas. Bien, me están viendo ahí de fondo. Y acá viene lo más importante, lo más interesante. Para, para mí, al menos. Eh, yo puedo invitar a las personas aquí escribiendo su, sus correos electrónicos uno por uno pero muchas veces no tengo los correos electrónicos o no tengo tiempo de escribir los correos electrónicos entonces puedo hacer clic en este botón en esta opción aquí que dice copiar el enlace para compartir hago clic, un, un solo clic ahí cierro bien, acá estoy yo y ya a partir de ese momento tengo copiado en mi portapapeles la URL o el link para que la gente que lo reciba pueda unirse a mi videoconferencia. Por ejemplo, puedo ir al correo y si yo tengo una lista de correos con todas las personas que te quiero invitar simplemente hago un correo nuevo Y pegó el link para que la gente sepa. Eh, está un poquito lento esto. Bien. Ahí va. Bien. Hago un correo nuevo, les decía pongo todos los destinatarios que yo considere y ahí puedo pegar el link con clic derecho pegar o puedo hacer control B corta y pego el link que se generó las personas que hagan clic en ese link van a poder entrar a mi videoconferencia tengan en cuenta que el link o la videoconferencia está activa Mientras, mientras que el que haya iniciado la charla, en este caso yo, mantenga la videoconferencia iniciada. Una vez que yo salga de la videoconferencia, una vez que yo corte, eh, se cae la video, obviamente la videoconferencia, por más que haya habido otras personas, y ya deja de servir ese link. ¿Qué, eh, qué pasa si yo cerré el cartelito y se me desapareció el link y no alcanza a copiarlo? Es muy fácil, Vuelvo a, lo puedo volver a conseguir si hago clic en el icono que está acá, que es una persona con un signo más. Y ahí vuelvo otra vez a aparecer la opción de copiar el enlace para compartir. Copio haciendo clic ahí. Puedo ir, por ejemplo, al WhatsApp web y pegarlo en un grupo de WhatsApp al link para que la gente lo pueda ver a través de WhatsApp. Puedo hacerlo de distintas formas. Si yo, en cambio, sé los correos electrónicos de las personas que quiero que, que estén en mi videoconferencia, bueno, entonces escribo los correos electrónicos uno por uno eh, una vez que las personas vayan uniendo la videoconferencia van apareciendo en la parte inferior como pequeños cuadritos con, los, con las caras, si habilitan la, la cámara o con el nombre si no habilitan la cámara y se les habilita el micrófono para que puedan conversar después eh, tiene una función de chat bueno eso lo dejo para que ustedes lo puedan er, ir experimentando y jugando pueden probarlo por ejemplo, con, con amigos antes o con familiares, antes de ir a una reunión importante, digamos. Bien, yo voy a cortar esto, salgo de la videoconferencia, les voy a mostrar la segunda herramienta, esto lo elimino, que es eh, meet.jit.c. que se accede también a través del navegador escribiendo meet.git.si, git como está acá punto bien esta herramienta la segunda que les muestro está basada en software libre es muy buena también y es muy muy muy fácil de usar más fácil que hangouts porque para unirse a esta conversación ni siquiera hace falta tener una cuenta de google y nada por el estilo Voy a la página meet.sheet.si y eh, si bien está en inglés, en no asustarse. Simplemente tengo que completar en este cuadro en el que dice Start a New Meeting, que sería iniciar una nueva reunión, el nombre que yo quiero darle a mi reunión. Tengan en cuenta que tiene que ser todo pegado, no puede haber espacios. Pero sí pueden usar, por ejemplo, las mayúsculas para separar eh, las palabras. Por ejemplo, si yo quiero hacer una reunión de... Consorcio, puedo poner reunión, no voy a poner tildes. Consorcio, eh, edificio, Buenos Aires, por ejemplo. ¿Ves? Y le doy clic al botón Go. Pueden probar ponerle tildes, pero como está pensado en inglés, supongo que va a andar igual, pero yo, yo les recomiendo que no pongan tildes, por las dudas, eh, en esta parte. Eh, y le dan clic al botón Go. Una vez que le dan clic al botón Go, el navegador les va a preguntar también si desean permitir que se acceda al micrófono y la cámara. Le ponen permitir. Ahí estoy yo de nuevo. Bien. Y a partir de acá yo puedo generar un link para enviarle a las personas para que se unan. Eso lo hago aquí en la parte inferior que aparece este cartel que dice Share. Dice link y ahí hay un link que lo puedo copiar presionando esas dos hojitas que están ahí hago un clic ahí no sé si me lo tomo, creo que sí y ya se copió y puedo mandarles el link a las personas, por ejemplo, por correo electrónico lo pego todas las personas que reciban este link que es un link eh, que tiene primero meet.git.si después el nombre de la reunión que yo armé van a poder entrar a la videoconferencia mm. Meet Sheet sí tiene unas funcionalidades interesantes que no, tiene, que no tiene Hangouts. Por ejemplo, la opción de levantar la mano para que la gente pueda ir pidiendo la palabra. Eh, tiene otros controles también como poder mostrar el escritorio. Eso también lo tiene Google eh, con sus Hangouts. Eh, y, por supuesto, se puede también activar y desactivar tanto el micrófono como la cámara. Eh, bueno, espero que les haya servido. Tengan en cuenta que cuando alguien cierra la reunión, tanto el que la inicia, ¿eh? el que inicia la reunión, tanto en Hangouts como en MeetJitsi eh, el que la inicia, cuando la cierra la sesión ya se cae la reunión, entonces ese link ya deja de servir ya nadie puede unirse y ya nadie puede entrar y de hecho deja de funcionar la reunión digamos, ¿eh? al cortar el principal, el que la inicia, chau reunión. Bueno Espero que les hayan sido útiles estas dos herramientas. Eh, pueden dejar sus comentarios ahí debajo. Y ante cualquier consulta también, por supuesto, pueden hacerlo. Mucha suerte.